la ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. Yo no fui. Entonces, ¿quién? La bruja. <risa> robó de la calabaza. ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. ¿Yo? No. Entonces, ¿quién? El vampiro. <risa> la colosina. Yo no fui. Entonces, ¿quién? El monstruo. Las golosinas ya no están más. El monstruo la calabaza vació y se... fui! ¿Entonces quién? ¡El fantasma! <risa> <risa> ¡Feliz Halloween! <risa> ¡Uh! ¡Qué miedo!